Hola muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, estamos en un nuevo video para mi canal y hoy hablaremos de las personas tontas e inteligentes. Las personas tontas se destacan por una pelotudez máxima, por no poder expresarse bien. Como por ejemplo son las de TikTok. Ellas no saben nada, son tremendos pelotudos. Y cuando le preguntas algo se dicen un baile de mierda. ¿Cómo se van a hacer eso? En otra cosa, las personas inteligentes, si vos le preguntas algo, te contestan con la mejor pregunta que puedan. Luego te dicen algo tan inteligente que te dejan con la boca callada. Hay personas tan pelotudas que te gritan cuando vos les hablas normal. Por ejemplo, una compañera de la colonia, una hija de perra, puta, que ya me tiene harto hasta los cojones. No importa si este video lo prevé tú, es tonta gritarme sin sentido eh, las personas inteligentes como mis amigos como algunas personas random como posiblemente usted <ríe> Ten, piensa ve mi video porque es inteligente no como algunas personas pilotudas acá mi gata a ver mi gata comiendo y eso es inteligente que esté comiendo cualquiera. Pero, o sea, las personas tontas se destacan por sus pelotudes y por ser tan estúpidas que no poder abrir una puerta. O sea, es tan fácil de hacer... ¿Tiene algún problema abrir una puerta? Son tan pelotudas que se las tienen que abrir otras personas. Y personas tontas también son como famosas. No creo que vengan a ellos. Las personas inteligentes al menos hacen lo mismo. O sea, hacen la... lo que sí. ¿Entienden? Las personas tontas son como monos los científicos comprobaron que venimos del mono y el verdadero mono que se rasca el culo contra el suelo es el mismísimo tonto inútil. No puede ser nada, ellos no trabajan porque son unos bobos de mierda que se rascan el culo con el piso mientras lo que se, se rompe la cabeza para trabajar. Hay personas tontas que pueden trabajar un poco pero ni con su intelectual un poquito mayor a la demás pueden ser tan inteligentes ya que son tan pelotudas que no duermen con almohadas hay unas personas más tontas más inteligentes pero yo digo las personas tontas deberían y se ven a cagar y estudiar por favor piensa un poco si vos eres pelotudo estudia si no lo eres no lo hagas y más si no lo eres tonto igual estudia porque eso te sirve y si ya sabes todo lo que quieres saber, no, estoy igual, guacho. Espero que te hayas pasado bien.